Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV Hoy vamos a hacer un hermoso collar muy fácil y rápido de hacer con un aro y acrílicos en gasa. Bienvenidos Los materiales para el siguiente collar son Dije base una unidad Acrílico 14 milímetros, blue circón una unidad Acrílico 8 milímetros, color cristal, 4 unidades. Acrílico 13 por 18, color violeta, 1 unidad. Acrílico redondo 16 milímetros, color azul, 1 unidad. Collar aro, 1 unidad. Bueno, el collar que vamos a hacer hoy es súper sencillo y está muy muy de moda. Para las personas que no les gusta de pronto llevar un collar muy pesado o muy vistoso, el aro es la mejor opción. Entonces para este vamos a hacer nuestro dije, vamos a colocar los acrílicos, esos acrílicos de engaste que son muy bonitos, brillan mucho y vamos a utilizar el pegante stone. Vamos a colocar con el pegante, vamos a colocar el pegante en las basecitas del herraje. La idea es pegar, colocar una buena cantidad, pero no sobrecargarlo, porque a la hora de colocar la piedra, este se nos va a rebosar. Entonces aquí vamos a colocar en el dije en la base redonda, el dije. Si nos queda así, por ejemplo aquí como nos ve que de pronto le leche un poquito de más, esperamos que se seque. Para este cuadrado, vamos a hacer una forma bien bonita con cuatro cristales de acrílico, más pequeños entonces solamente vamos a colocar como en las punticas del, del cuadrado en este pedacito y aquí no lo vamos a no vamos a colocar en todo sino como en las punticas nomás en las esquinitas entonces vamos a coger los cristales de esta forma y vamos a colocarlos las esquinas, bien pegaditos a las esquinas, como están recién pegaditos pues se nos pueden despegar, los volvemos a colocar, pero recuerda que son bien en la esquinita. Colocamos que nos quede en la esquinita y lo vamos dejando quietico para que el pegue. Entonces seguimos con el otro, echamos un poquito y vamos arrastrando con la boquilla del, del pegante. ya nos quedó el dije miren el efecto que queda tan lindo con los, con los cuadraditos color cristal es un efecto muy bonito muestra como una cruz interna este dije es súper bonito con acrílicos de engaste entonces es una muy buena opción como les dije para aquellas personas que no les gusta lucir collares tan cargados entonces ahora colocamos la argolla dentro del arito que tiene el dije lo cerramos nos quede bien cerradito de esta forma terminamos el dije y vamos a colocarlo en el aro golf que tenemos, bueno ya terminamos el dije, ya le colocamos la argollita ahora vamos a colocar el dije en el en el collar aro que tenemos aquí en el dije en el aro, entonces vemos que aquí tiene una bolita vamos a desenroscar la bolita y ahí ya sale el aro ese es el segurito, el broche del aro y aquí colocamos el dije cuando lo coloquemos en el cuello, entonces otra vez lo colocamos aquí y colocamos el brochecito. Entonces de esta forma ya hemos terminado. Este es un collar súper fácil y rapidísimo de hacer. Es un collar muy, muy lindo. Los dijes, los acrílicos que adornan el dije nos dan un brillo muy bonito. Recuerde que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerde que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net No olviden dejar sus mensajes y darles like.